Bueno, pues eh, estamos ya en vivo y vamos a, a estar pues, con un tema interesante por, por demás. Dentro de lo que hemos hecho por mucho tiempo, hija, sí. de la oración en vivo, Amén, hoy quiero. vamos a tratar un tema por demás interesante. Pero antes, ¿somos sus amigos? Claro que sí, somos sus amigos de Vida Navegante. Y Rafael Cavazos. Así es, le damos la bienvenida a todos, todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo, que eh, pues estamos dedicando eh, precisamente este precioso tiempo para dar un mensaje y esperamos que esto sea de bendición para todos y cada uno de ustedes y que ustedes pueden compartir este mensaje, porque es muy importante. Así es. Entonces, este tema que estamos aquí tratando de, de, de, de poner. Sí, así. Es. Estamos haciendo aquí unos cambios para que vean que estamos aquí en aquí vivo. Estamos en vivo y pero lo que queremos que vean es el, el eh, que vean y entiendan, claro, es el, el mensaje que, que se está dando. Así es, el, el tema es el, lo importante eh, para nosotros. Estamos sí. en un tiempo de navidad un tiempo navideño, navideño. ¿verdad? Aunque eh, ahorita en toda la publicidad que se hace en los medios, se habla de las fiestas. ¿Sí? Felices fiestas. ¿Sí? Sí, sí. Felices fiestas. Sí. Y yo, yo sí. no sé a, a cuántas fiestas se refieren, sí. aunque pues, estamos de, de seguro que es la Navidad, pero es, entonces es muy el... duro decirlo, la Navidad eh, y fin de año, ¿verdad? Pero ustedes, usted, nos va a entender muy bien de lo que estamos tratando de el, el hacer ad, en este momento. El de, desprendimiento de la Navidad. Exacto, porque la Navidad en sí lo que quiere decir es natividad. Natividad y, y Navidad, sí, que viene de, de, de nacimiento. De, de nacimiento, nacimiento y de nacimiento del, nacimiento del, del Señor Jesucristo. Que esto aconteció hace más de dos mil años. Exacto, exacto. Aunque lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, como que no hemos podido crecer y dejar de crecer al niño Jesús. Sí, exacto. Porque sí, cada sí. año lo volvemos a ser niños. Sí, cada, cada, cada año, año lo, lo sí, ponemos ay, en el pesebre sí. y cada año lo, una vez más lo volvemos a poner sí, en el, el... Porque el, el, el, están en, en la iglesia, ¿verdad? Sí. Se hacen los, los dramas y, y, y todo, entonces siempre se, se celebra en la forma en que fue cuando nació. O sea, el pesebre, este, María José, los, los animalitos, el los ángeles... Eh, en fin, todo todo lo que se presenta este del, del nacimiento y, y es lo mismo todos los años. Pero tenemos que presentar al, al Jesús que viene con un propósito sí, y sí, que sí, este el, sea, es el en, que se en la realidad. Sí. Entonces, en ese tiempo navideño eh, vamos a estar tocando esto porque miren, esta imagen que están viendo allí es la que más recuerda sí. en un momento dado. Así es. Eh, cuando tú decías esto de los dramas, bueno, es una imagen es muy... Es una difícil. imagen de los, de los dramas, sí, así sí. es. Que tú quieres hacer ese bebé para estar ahí uh -huh. el, en el drama, ¿verdad? Sí. <ríe> Pero bueno, sí, sí. Eh, aquí hay varias cosas que son bien interesantes sí. que, que hemos querido... Eh, compartir en, en este momento con todo el mundo y esperamos ser muy bien interpretados. Interpretado, claro. Muy bien interpretados, porque esto se puede prestar para una muy mala interpretación. Exacto. Eh, exacto. ¿Por qué? Porque aún dentro del cristianismo, dentro de las iglesias evangélicas cristianas, que son las que usan la Biblia más que cualquier otra eh, denominación o religión, eh, porque todos, incluso otros libros, eh, pero bueno, sí. nosotros vamos a estar usando la Biblia eh, en, en esta versión de Reina Valera de 1936 uh -huh, en, entonces, eh, pero aquí fíjate, vamos a empezar con, con ese pasaje bíblico y vamos a empezar a analizar algo que dicen que considero que es mucho, muy, muy, muy importante uh -huh. y dice el verso 6 de Lucas Lucas 2, de 6 al 7 dice y a Concepción que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Uh -huh. El siguiente dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el metro. Entonces imagínate viajar, eh, porque se movieron de, de una ciudad a otra, y eh, no era donde ellos vivían, no. por eso tuvieron que, que, que viajar. Imagínate, ella embarazada y en, y en, en el un burrito, ciento, en, en, en, porque no había carros, no, cubito, no, no, ¿sí? no había aviones en ese entonces, no había helicópteros, no había no, nada no, de eso, no, no, existía. No, no, no había. Entonces, pero me impacta lo que dice el verso 7, y está ahí subrayado en más negritas Sí. Y dio a luz, sí, ¿a, ¿a hijo, qué? A su hijo primogénito. ¿Y qué es la palabra sí. primogénito? ¿O qué significa? Primogénito, pues el primero. ¿El primero? El primero. No es el unigénito, sino el primogénito. El primogénito. Unigénito es uno, uno. el único. Él fue el único hijo de Dios, sí. él es el unigénito, pero el para ella fue su primogénito. Su primogénito. Y yo la verdad que muchos años no entendí eso. Uh -huh. Y te aseguro que hay miles y millones de personas, pasa, aún cristianos, que no de, lo entienden. Y me, menos en, en, en otras doctrinas sí, que no son las bíblicas, sí, o sea, sí. las cristianas bíblicas, aunque supuestamente se usa la Biblia, pero sí. no no la usan a, a nivel de como lo se supone que la usa el cristiano. Sí, que, que haya un poco más de entendimiento, de discernimiento, todo sí. eso. ¿Por qué? Porque somos muy dados a llegar, eh, a, a continuar con las eh, claro. pastas, costumbres y tradiciones. Tradiciones. Pero no por lo bíblico. No por lo bíblico. Él sí, dice no. la Biblia. Son, uh -huh. Entonces, y dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que está ahí hablando de que fue primero. Esto aquí abre una puerta, como que, ah, entonces tuvo una familia no más seguro que mucha gente podría pensar ¿no? Que, sí. no no no no no, no. Eh, eso no puede ser posible sí sí es entonces sí. quiere decir sí que la escritura está equivocada no no de ninguna manera y porque si sí, dio a luz a su hijo primogénito uh -huh. o sea, quiere decir el primero del que ella tuvo sí, sí es entonces eh, ya ahorita ya, ya algunos ya están ahí, Dicen ey, ey, qué, qué, qué pasó, ¿Qué están diciendo, ya ya, ya se les los lojan todos los tornillos ahí de la cabeza. No, no, <risa> no. Están no. bien no, apretaditos y están bien bien puestos. Así es. Así que no se mortifiquen por eso. Pero vamos a continuar, porque ahora vamos a ir a otro pasaje. Así es, sí Mateo del Mateo del uno, uno del de 18 al 25. Aquí vamos a ver un poquito más, más amplio el, el tema. Dice el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, o sea, María, su madre con José, uh -huh. antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí empieza ya un, un problema serio, que ya estaban desposados, o sea, ya estaban listos, listos para casarse. Ya, ya, ya, claro, ya estaban listos, estaba pero ya no se juntaban. Todo preparado, claro. Entonces, ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que antes de que se encontrasen cayó que ya había conseguido del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Porque el Espíritu Santo posó sobre María. Posó en, en, en ella. Y le da un, un, un mensaje. Sí. No te preocupes, es la elegida. Eh, sí, exacto. El... ¿Por qué? Porque era una muchacha seria, decente, eh, sí, sí, que sí. amaba a Dios y Dios la utilizó. Así es. Imagínate. A Dios, a Dios le plació. Le plació. Entonces, qué interesante es esto, que alguien pudiera ser elegida. Imagínate que esto pudiera acontecer nuevamente el día de hoy. Cualquier muchacha, jovencita, quisiera ser ella, ¿verdad? Ajá. ¿Por ajá. qué? Porque que Dios use su vida para ajá. que venga sí, a, nacer. El, eh, a, a nacer el Mesías. Sí, es algo muy, eh, muy, eh, especial. Muy, muy, especial. muy. muy especial. Pero a veces como que no lo entendemos. Sí, sí, sí. No lo entendemos a veces. Y, pero vamos a continuar. Y no vamos a ver el verso 19. ¿Quién era José? José su marido. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Porque él sabía que él no podía sacar una mujer que ya iba a tener un bebé cuando él no la sí, había tocado. exacto. Sí, como que ya entró la o sea, duda en su mente, su corazón, que fue? pero ¿cómo fue eso? Sí. Si no nos hemos juntado todavía, ¿cómo ha aparecido el... Como dice por allá en el rancho, muy, muy allá en el rancho, sí. dice, le entró la, la, la, la del niño <risa> sí. Dijo, no, no, no, no. ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Sí, y yo no fui. Entró, <risa> entró ahí, claro. ¿verdad? Entonces, sí, vamos a claro. ver lo que dice ahora en el verso 20. Y dice, y, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor y le apareció en sueños y le dijo, José... Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Uh -huh. Entonces, pero ¿quién era José? Le preguntaba yo ahorita. Sí. Hijo de David, de la descendencia de David. De la descendencia de David, sí. Ajá. ¿Y quién fue David? El rey David. El rey David. Sí. Otro elegido por el Señor uh -huh. desde pequeño. Desde pequeño, sí es. Y lo hizo un rey, ¿verdad? Un rey. Entonces. Eh, fue algo que, que históricamente, por, por la cuestión bíblica, eh, fue un gran hombre de Dios. Así es. En, entonces le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado no es de hombre, es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Ningún hombre la ha tocado. Y él, respetuoso de las leyes y respetuoso de, de la voz de Dios, supo entender sí. eso. Así es. ¿verdad? Entonces lo le dije... Sí, el meyuno y, y, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ¿No él decir? salvará al pueblo de sus pecados, aquí está otro punto muy importante muy muy importante, cuando sí. nosotros no conocemos del, del, del Señor o, o conocemos algo de Dios bueno, de, de, de oídas, de, de oídas, exacto, nomás de costumbre, de tradición, él viene a salvar a su pueblo de dos pecados. Sí, de los pecados. ¿Por qué? Porque todo mundo, pues na, vamos a decirlo así, nacimos de pecado. Sí. Y no porque nuestra mamá hubiera pues, tenido una relación fuera del matrimonio sí. con nuestros padres. No, no, no. no. Eh, por la naturaleza humana. Sí, sí, por la, la relación sexual. Sí. Na, nuestra naturaleza humana nos lleva más hacia el pecado que hacia el bien. Sí, sí, sí. Por eso se batalla en esta vida porque somos un poquito hay, hay, sí. hay una hay una lucha ¿verdad? De, de, de, de la carne con el espíritu Ajá. y ahí está el... ahí está el, el, el problema Ajá. entonces parece terminando porque queremos hacer un, un tiempo de oración ahorita sí. ok, verso 22 eh, todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta? Sí, sí, y, una o sea, y aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesús, Entonces, el, viene siendo Emanuel, que es Dios con nosotros. Cuando Jesús viene, era la misma presencia de Dios. Amén, amén, así es. En la persona de Jesús. En la persona de Jesús, correcto. ¿Y qué pasó con Jesús? Pues la gente no lo entendió, ni los sacerdotes de aquel entonces, que, que se supone que eran los que conocían la ley, que eh, eran los que supuestamente conocían todo el, sí. el, el, el mandato de Dios, que eh, aquel pueblo que eh, lo sacó de la esclavitud, que lo sacó eh, a, pues, para una mejor vida, para una mejor vida sí. no supieron entenderlo. No. No, no, ya, ya, ya... el rebelde. Ya no anda, ya no, ya no hallaba cómo hacer para que el, el, el pueblo, su pueblo entendiera, este, su mensaje eh, a través de los profetas y todo, no, no, no, no, podían entender, entonces, pues eso fue lo que, lo que, lo que hizo. Y, y eso se aparece mucho el tiempo de hoy. Sí, sí, sí. Porque cada vez la, la situación, con todos los medios que tenemos sí. ahorita, con el, el internet, con... El, la televisión, con la radio, con la prensa que existe, uh -huh. eh, eh, con el cine también, uh -huh. porque también hay, hay mucho de ello. Eh, no ¿cómo, ¿Cómo está evolucionando este, esta humanidad no eh, con una serie de situaciones tan complicadas, tan, tan disparejas, sí. que a lo... Bueno, le llaman malo y a los malos le lo llamar como muy bueno. bueno sí, todo, está, está está todo volteado al revés. O sea, todo lo que Dios ha hecho, el, el mundo lo quiere, ¿Hay que todo, corte todo tu... al revés. ¿Sí? sí, sí, porque pues, o sea, ya, ya, todo lo que hemos ha, eh, hablado y hemos sabido de, de, de, de cómo está ahorita la, la cuestión de, de la homosexualidad, del lesbianismo y... Hombre con hombre, mujer con mujer y ¡ay no! no, no. Las, o sea, drogas, la, las drogas, que, que se están este, el aborto, o sea todo lo que Dios este, hizo perfecto, el, el humano lo ha desvirtuado y lo mostró al Y lo más tremendo es que las mismas leyes, es un gobernante que hay, que, que la gente misma vota por ellos y tienen puestos que son los que dictan después las leyes y esas leyes se convierten en, en, en, en poderosas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se eh, autoriza todo esto. Sí. Eh, y no es que uno quiera hablar mal de las drogas, ni que quiera uno hablar mal de eh, las cosas, de sí, sí. la diversidad de género y cosas sí. por el estilo. Sí, no, lo, lo, lo que pasa es que eh, los que sí. podemos entenderlo sí, de, sí, de otra sí. manera, ajá. lo vemos tan diferente Claro. que quisiéramos que todo el mundo lo pudiera entender, lo pudiera entender así es. Y, y en esos tiempos pues, cuando Jesús vino era exactamente la misma situación ya había pasado lo de Sodoma y Gomorra ya había pasado lo, lo cuando Noé eh, que, eh, que fue un nuevo empezar, entonces ¿qué, qué nos está pasando? ¿Qué, ¿qué necesitamos que que acontezca? ahorita sí. sea, teníamos un, una epidemia de, de, de un COVID que pues no hace una eh, como cuando se inundó todo, uh -huh. ¿verdad? Cuando el, el, el diluvio, sí, sí, sí. donde perecieron miles y millones de gente y ahora tenemos que que viene siendo como ese diluvio sí. eh, y que se está llevando tanta gente, pero no, me pregunto, ¿estaremos entendiendo esto? Y, y, pues yo creo que no, porque este, o sea, el, el señor, este, nos, nos habla, ¿verdad? este Por ejemplo, ahí en el del 11, 11, 26 a 28, dice, e aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy, dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido ¿verdad? Mm. entonces entonces este, ahí Samuel eh, ahí primero Samuel 15-22 este, Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios claro, verdad porque claro. antes de que viniera Jesús se sacrificaban los, los animales uh -huh. este para el, el perdón verdad entonces el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención fíjate uh -huh. el prestar atención uh -huh. verdad que la grosura de los carneros lo, lo más uh -huh. gordo lo o sí, sea, sí, sí, o sí. sea uh -huh. que qué importante es el que, prestar atención el prestar atención y eso es lo que queríamos que en, en, en este pues en este video que estamos haciendo lo que, que estamos eh, es. eh, transmitiendo ahorita en vivo que haya una reflexión una reflexión es la navidad exactamente es la navidad que es, es lo es que realmente representa para nuestra propia vida en lo personal sí sí sí sí amén sí sí, sí <risa> eh, eh, eh, o sea es que en realidad es, eh, el Señor es grande en amor y grande en misericordia y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. arrepentimiento genuino y verdadero delante de Él, que, que le obedezcamos. Entonces eso es eso es lo importante, la obediencia Ajá. y prestar atención. Entonces ahí en Isaías 48, 18 nos dice, oh, si hubieras atendido mil mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, ¿verdad? Mm -hmm. y, tu, y tu justicia como las ondas del mar. Ajá. Qué precioso. Que de ¿Sí? ¿Y ¿Y nunca, nunca dejan de ser. Sí, nunca dejan de ser. Y el agua siempre corre. Así es, y, y, mm. y, y, y luego este... Allí en Jeremías 7.23 nos dice, Matesto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo el camino que os mandé para que os vaya bien, pero no sí, se pude sí. entender. Pues sí, entonces, mi amado, mi amada, este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de, re de reflexión, vosotros sea, dijimos al principio que no queremos malos entendidos, sí, ¿no? sino más bien entender bien entender lo que Dios bien. quiere y, sí. y desea. Sí, amén, amén. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que usar una muchacha para que pudiera venir Jesús? Porque si hubiera aparecido así nomás de, de, de, de repente, pues no hubieras creído. Pues no, no. Y aún así, ¿vieron a ese niño crecer? Crecer, sí. ¿Cómo los... Uh, eh, Hombres que estaban en el templo sirviendo en aquellos años, pudieron ver en, en Jesús que cuando era un jovencito, eh, toda su sabiduría. Uh -huh. sí, sí. Pero luego, cuando ya estaba Juan, bueno, ya, eh, su, que era un primo de él, uh -huh. eh, estaba ya bautizando en, en, en el río Jordán, ¿verdad? Este, Dice, cuando se presentó ahí Jesús, dijo, yo no soy digno de poner mis manos sobre él, bautizarlo. Pues, sí. ¿Por qué? porque él era mayor era mayor, era mayor. No, no no por la edad no. sino no, no, por, por lo, la, que él, lo que él representaba el, que él exacto era. porque era Dios mismo, era Dios mismo claro. entonces eh, ahí sí. se presentan se presentan situaciones que, eh, que a veces sí, no las entendemos sí, como que sí. no las podemos digerir ajá, ajá. Y vosotros dije aprendes, sí. ajá. para que aprendamos sí. mi amada mi amado que no se trata de tener simplemente sí. una religión prestar atención para poder discernir, para ¿Sí? poder entender sí. la religión como religión no nos sirve para nada no pero el entendimiento, el comprender sí. la palabra el, el tratar de obedecerla y el tratar de vivirla es lo que nos va a beneficiar así es, sí, verdaderamente así es porque, porque eh, el mismo Juan ahí, Juan 14, 15, este 21, dice, Si me ama y guardar mil mandamientos, uh -huh. dice, y el que tiene mil mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, uh -huh. y yo le amaré y le manifestaré a él. Gloria ah, al otro? Señor. Uh -huh. Y, y, y, y en, en, en Hechos 5, 29, respondiendo Pedro, y los apóstoles diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ah, tremendo, tremendo mensaje. Pero si nunca vemos sí, la Biblia, no, no no no no acudimos a su palabra, pues todo se nos va de noche. Sí. sí, sí. Y nos, nos confundimos con todos en todos porque por las costumbres por, y las tradiciones costumbres y tradiciones porque realmente realmente o sea sí se ven, la temporada se ve muy muy bonito adornada con todo lo que se pone de, de luces y árboles y adornos y todo y que las este, las cenas y el compañerismo todo todo es, es, uh -huh. es muy bonito uh -huh. claro este entonces pero pero a los los regalos y y que se ha acostumbrado porque pues, los regalos eh, entonces todo, todo eso sí pero como que se ha puesto mucho énfasis en todo lo externo, en todo lo que se ve bonito en todo lo externo, entonces pero se ha descuidado lo interno ajá, que ajá, eso ajá, es lo es. importante es. el corazón o sea el, el, el altar que nosotros tenemos sí. cada uno de los personajes hijo mío, dame tu corazón el, el, es, es el corazón, ese es el altar que tenemos cada uno uh -huh. para adorar y alabar el nombre del Señor. Amén, así es. Entonces vamos a concluir ya, ya, ya estamos a, casi ya, ya al final de esta reflexión, que esperamos que sirva de reflexión. Y no malas interpretaciones por lo que estamos comentando es. Porque estamos viendo la palabra de Dios la palabra de Dios sí. Es Dios mismo hablándonos a nosotros a través de su misma palabra sí. Y dice ahí en el verso 24 Dice, y después usted el sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer. Así que nosotros, verdad, que el ángel del Señor Llega a tu mente, a tu corazón para entender Aleluya, y comprender sí, esto, que así tenía que suceder. Así es. Así y es. que así tiene que suceder y que así lo tenemos que entender sí, y lo entender. tenemos que, que, que vivir. Ajá. Entonces, ya para finalizar, sí, fíjense cómo terminamos eh, con este pasaje de Mateo 1, 18, 25. Sí. Y sí, eh, nomás observe por favor bien lo que dice la escritura. Ahí lo puse sí. en un semán negrito. Así dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí vuelve a repetirse lo de primogénito. Primogénito, el primero. Y Prim fue el primero. primero. El primero. Entendemos que al menos Santiago fue hermano de él. Sí. Entonces, al parecer hubo más. Hubo más, Pero, sí. No, no queremos meternos ahorita Mar, el, en, Mar, en, Mar, en, en, en es esa situación nombre, sí. pero en la pista de santiago se está refiriendo a santiago el al hermano de jesús uh -huh. ok y aquí en el, lo que veíamos ahorita de lucas que es otro pasaje y dio a luz a su hijo primogénito uh -huh. entonces como que la palabra se repite se repite y, y yo creo que es importante entonces entender lo que estaba explicando ahorita Sí. con los otros pasajes, Ajá. de que haya entendimiento, entendimiento. Que, que, que podamos de, captar. De prestar atención, o sea, que, que, que nuestra mente y nuestro, nuestro corazón esté prestando atención a la Palabra del Señor. Y no estamos ofendiendo al Señor, ni, ni en su Palabra, ni mucho menos. Al contrario, estamos tratando de que haya luz. Sí, sí, sí. sí. Que haya luz para entender y comprender bien lo que la Escritura realmente quiere dar a, a, a, sí, a darnos a saber decidir. y enseñarnos para que podamos vivir la vida que realmente Dios demanda. Una vida en de santidad. Ok, sí, entonces ya vamos a ir a, a la oración. Pero aquí tenemos este pequeño mensaje también. ¿Por qué vamos a orar? Por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando de la fa familia, a veces hablábamos de, de la diversidad que hay ahorita con relación a, a, a la familia. Sí, sí, sí. Que quieren que hombre con hombre, mujer con mujer, cuando debe de ser como la familia, hombre, mujer e hijos. Ajá. Entonces, ahora, cuando una mujer no puede tener hijos, qué bueno que pueden adoptar uno. Así es. Pero no... Que, que lo adopten dos hombres o que lo adopten dos mujeres, eso es dos, otra cosa. Eso no es familia. Sí, claro. Porque ¿qué le van a enseñar a esa criatura? Exacto. Que tiene sí, dos mamás en lugar de una y, y que el, el papá es mamá. Va a haber, pues, va a haber una confusión en esa criatura. ¿no? Claro. Sí, eso no lo podemos hacer como legal porque es, es contra la propia claro, naturaleza. La naturaleza que o que es dos hombres y que la mamá pues es hombre y, y el papá pues sí, sí es hombre pero la, la la mamá que es hombre oye pues, no, pues que, no. que, que hay conflicto para esa criatura sí sí definitivamente entonces definitivamente e, e, eso es anormal no es normal sí, sí, entonces es necesario que la familia sea constituida hombre mujer y los sí, sí, hijos que Dios nos sí, lee sí, entonces sí, así es. Por eso es por una mejor calidad de vida familiar para todos, pero también que sea espiritual. Que sea espiritual. La, sí, la espiritual sí. es para que podamos entender mejor las, las sagradas escrituras y te recomendamos que leas las escrituras y que atiendas a los servicios de Dios en, en los centros donde se predica la Palabra de Dios. Sí, amén. Así es. Así es. Y que es. los que predicamos la Palabra de Dios, sepamos predicar la Palabra de Dios con, con más dignidad y, y con amén. más veracidad. Y así enseñar a la gente lo que hay que enseñarle. Así es, correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, tenemos congregaciones muy, eh, ¿cómo se puede decir? Muy, como muy blanditas. Muy que, light. Muy light, sí. Entonces, eh, necesitamos mejorar la calidad de nuestras predicaciones. La mejor Amén, enseñanza así posible. Es, así es, así es. Y que el pueblo crezca fortalecido. Amén así es, así es definitivamente. Bueno, este, entonces, este, eso es lo que necesitamos hacer y por eso necesitamos orar. Amén. ¿verdad? Necesitamos orar para eso, para que Dios nos dé esa capacidad de entendimiento, para esa capacidad de entendimiento. Ok, entonces, vamos a dar, mi sí. esposa y yo nos vamos a tomar de la mano Amén. y Amén. vamos Amén. a orar en este instante. Padre Santo, oh, santo le bebé. adoramos y le bendecimos. Sí honramos y glorificamos tu santo y bendito nombre Gracias por su bendita. Gracias por señor hemos enseñar. transmitido de vivo estamos transmitiendo en vivo en este momento señor sí, sí, sí. pero padre santo yo sé que muchos todos no van a entender esto lo van más bien a malinterpretar pero pido señor sabiduría para ellos que usted el señor toque estas vidas para los que están escuchando ahorita los que van a estar viendo el vídeo ya que quede grabado y aquellos que lo compartan Padre Santo, que sí, este me video, me que me esta me reflexión, me... venga a cambiar la vida, sí, señor. la mente y las actitudes de nosotros las personas. Ver, Dios, Padre Santo, que no queremos más que lo mejor para todo el mundo. Que dé, o sea, día, que y que nuestras vidas estén preparadas, sí, señor, sí, señor, para ese encuentro con ustedes, cuando usted venga sí, por su Cristo. iglesia. Sí, señor. Que tal vez no tardía mucho Ay, en que sí, esto acontezca, esperar, porque se pudiera ser hoy mismo mañana señor, no la bien semana bien. que entra el año que entra señor hay tantos desdichos sí, en este mundo ahora, que hasta los gobiernos mismos están participando sí, señor, sí, señor. en este desbalance de cómo debe ser la vida familiar padre sí, señor, eterno maravilloso sí, señor, bendiga a cada siervo suyo sí, señor, que habla con con dignidad, sí, señor, señor, señor, señor. con dignidad y con prudencia Su palabra Bendiga a este pueblo que acude a esos templos para recibir más Palabras. Los que están en los estudios bíblicos. Los maestros de los estudios bíblicos. Ahí donde se preparan también las personas, Señor, para poder servirle Bendiga eso Padre Santo. Y denle luz denle sabiduría, denle todo entendimiento para que podamos ser mejores y que mientras que ustedes no vengan, Señor, podamos predicar su palabra vida, con, con toda y veracidad sí, y con toda prudencia. Sí, sí, señor. Padre Santo, bendiga a este pueblo que está viéndonos, sí, escuchándonos, bendiga, bendiga, señor, y los que vayan a están viendo la repetición. Estoy viendo y, usted, y de una manera muy especial, Señor, aquellos bien, cara, que lo compartan, corazón, señor, que la bendición suya sea doble sobre ellos por compartir. Que usted de la luz de los mi Dios eterno. De los Quite toda enfermedad, quite toda dolencia. Sí, señor, por todo. Quite todo virus, Señor, del COVID. Sí, de Proteja sus cuerpos, Señor. Tú. Y denos sí. la luz para sí, caminar Dios, por la senda correcta. Sí, no sé. Y Padre sí, Santo, Padre. que toda persona que se atreva a ver y escuchar y compartir este material. Sí, vamos, señor, la que la bendición suya sea su Cambiando y transformando y sanando toda enfermedad. No importa que Cristo, tenga, Señor. Sane Padre, Padre, y cambie y transforme cruda, las vidas, Padre Santo. Para, para la honra, para la gloria y para la alabanza de su Santo Nombre. Y gracias, Señor, por permitirnos hacer este video. Para tu honra, gloria y alabanza, Señor, en el Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Y, amén. amén. y bueno, les dejamos sí. esta última lámina para un apoyo sí. de, de oración. Escríbanos. Así es. Escríbanos a hoy.oramos.com y gracias por este tiempo que usted ha estado con nosotros y, y, y gracias a todas las que no estuvieron, que pero más adelante van a estar viendo y escuchando este video que sea de grande bendición en sus vidas y que usted pueda compartirlo con todas las personas que usted conozca, sus amistades, familiares, eh, en fin, usted puede eh, compartir este video, que el Señor le bendiga grandemente y que realmente este pues pasen un, un, una feliz Navidad aceptando a Cristo Jesús en sus corazones, en sus vidas y compartiéndolo. Así es. Y, y miren, ya que he mencionado mi esposa eso, me hace pensar nuevamente en esto. ¿Tú nunca le has recibido? ¿Nunca le has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador? Porque no es una narración pequeña como esta, pero dilo con toda verdad y con toda sinceridad. Dile Señor Jesús, reconozco que no he sabido entender el concepto de su palabra. Reconozco que no sabía a qué había venido Jesús. Pero gracias, Señor, por ser mi sanador y mi salvador. Aleluya. Yo le recibo, Señor, en el corazón. Y reconozco que he sido faltoso. Y reconozco, Señor, en ese momento que le necesito. Venga a mi vida. Cámbiame, transfórmenme y hágame una nueva criatura por tu amor, por tu poder, con tu gracia y con tu majestad. Sí, y que de esta forma, Señor, yo también le pueda servir para su honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús, amén amén, amén, amén. amén. si esto esta, esta oración permítanos felicitarte sí y desearte lo mejor de lo mejor en la vida y sobre todo en la comunión con nuestro Dios a través de su Hijo amén. Amado Cristo Jesús sí el que vino a nacer precisamente para darnos la salvación amén. y la vida eterna liberarnos del pecado. Así es. bendiciones y reciban un fuerte abrazo de sus uh, Hermanos y amigos en Cristo, Elida Madrigal y Rafael caballo Así es. Entonces, pues nos dejamos hasta aquí. Eh, la honra y la gloria la... sea para el Señor. Amén. Amén. Así es. Y bueno, finalizamos aquí. Bendiciones. Bendiciones.